Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Vamos rapidito, ya te expliqué ayer el tema de que Plutón no tarda lo mismo en cada signo. Y ahora hoy vamos con Plutón en Tauro. Plutón en Tauro estuvo entre 1853 y 1884. Eh, eso nos da... Unos 31 años en el signo de Tauro. Eh, y va a volver a estar en el signo de Tauro, Plutón, entre el 2099 y el 2130 aproximadamente. Tres palabras claves para este Plutón en Tauro. Constructivo, posesivo, pasional. Tres palabras claves negativas para este Plutón en Tauro. Dominador. Dominado y pervertido, sí, pervertido. <ríe> bueno, qué palabra fuerte, ¿no? Pero bueno, nada. Esas son las tres eh, palabras claves positivas y tres palabras claves negativas para Plutón en Tauro. Nos vemos mañana, sí, claro que sí, como todos los días. Los videos cada vez más cortitos para que para que te cuesten menos oírlos, pero por favor, sumate a nuestra gran comunidad, a mi canal de YouTube. Acá abajo tenés nuestra página centroaprenderastrologiafacilmente.com eh, Sumate a Telegram. Ahí hablamos todos los días de astrología. Si no lo hago yo, lo hace la astróloga Lola o la astróloga Liana. Hay un montón de gente que quiere enseñarte astrología. Te mando un abrazo enorme y nos vemos mañana con Plutón en Géminis. Chao, hasta mañana.